La tecnología es nuestra aliada, esa es la lección que aprendí en marzo. Por eso hoy en Mujer Cronopio te traigo tres herramientas básicas e imprescindibles para trabajo desde tu casa con equipos remotos. Te traigo Zoom, te traigo Google Docs y te traigo Google Drive. Y quédate hasta el final de este video porque te voy a dar el decálogo de cómo hacer reuniones con equipos remotos de la manera más eficiente. Soy Olga Semoret, mujer cronopio, y mi razón de ser es estar aquí para inspirarte, motivarte y enseñarte todo lo que sé acerca de todas las herramientas que ayudan a un multipotencial para que se conozca, se organice y produzca sus sueños. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas Si este contenido es bueno para ti y te aporta cosas en tu vida. Dale like al video y déjame todas tus preguntas en los comentarios, cuando te hablo de la tecnología como aliada, también te estoy hablando del concepto de colaboración. Y es que en los seis años que estuve trabajando en una transnacional, mi día a día estaba lleno de reuniones con personas que estaban en todas partes del mundo, desde Seattle hasta Japón. Últimamente, con toda esta situación, hemos visto cómo Zoom se ha convertido en una herramienta para Conectar en una herramienta para no sentirnos tan solos. Hemos visto cómo se celebran cumpleaños, se juegan cartas, te tomas un café con un amigo a que tenías muchísimos años sin ver. Como emigrante, quizás te tocó convertir tus relaciones físicas también en relaciones virtuales. Nuestros padres también pasaron por eso y se tuvieron que familiarizar con tecnologías como Zoom, tecnologías como WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera para ver a sus nietos crecer. Muchas personas, sin embargo, aún no le entran del todo a esto de la virtualidad, las reuniones en remoto, todo esto de Zoom, etcétera, etcétera. Y es muy diferente una conversación de tú a tú en Zoom que una reunión de trabajo. Así que te voy a traer tres herramientas que yo considero que son la base, lo mínimo indispensable que necesitas para arrancar. Después de allí te irás expandiendo, cómo no. Pero esto es lo principal. Cuando haces un flujo de trabajo y escoge las herramientas de ese flujo de trabajo, es importante implementar lo que se llama en inglés la filosofía keys. Que es keep it simple and stupid. En español sería algo así como que manténlo fácil o simple y estúpido. Pero en el sentido de que sea entendible para todo el mundo, así que yo creo que estas tres cosas te van a servir para eso, mantenerlo simple pero que tengas todo lo que necesitas para que tu negocio no se pare en estos momentos. El primero que te traigo es Google Drive, ¿por qué? Porque su utilidad es que va a ser un repositorio para todos esos archivos, para intercambiar información, para que todo quede en un sitio en el que todo el mundo tenga acceso y todo el mundo pueda ver cómo se cambian las cosas y también de alguna manera colaborar en la misma información, en los mismos archivos, etc. Google Drive no es la única solución de repositorio que existe en el mercado. Está la conocida Dropbox, está el iCloud, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas soluciones son más o menos parecidas. Yo escojo Google Drive porque creo que es un poco más unido. Google Drive. Aquí en el navegador ponemos Google Drive. Nos lleva a esta página, Drive. Y cuando bajamos un poquito nos sale esta opción de Go to Google Drive. Si tienes una cuenta de Google o varias como yo, vas a poder escoger con cuál quieres hacer el sign-in. Como verás, esto se ve como el manejador de archivos o el sistema de archivos de Windows o el sistema de archivos de Mac. Aquí tenemos el menú principal que nos permite hacer Cosas nuevas o crear cosas nuevas nos permite ver una imagen de nuestro drive compartir ver los archivos recientes los archivos favoritos y también borrar lo primero que vamos a hacer para mostrarte es crear una carpeta vamos a crear una carpeta que sea mi mujer cronopio perfecto y aquí la vemos de una vez y cuando abro y cierro esto me va a aparecer Mujer Cronopio. Si queremos que Mujer Cronopio este, sea una de mis carpetas favoritas o queremos hacer otras opciones, podemos darle al botón derecho y aquí nos van a aparecer muchas opciones. Lo puedes cambiar el nombre, le puedes cambiar el color. Vamos a ponerle un color morado y también esto ayuda porque vas a tener un código de colores, por ejemplo si estás trabajando con varios usuarios cada uno puede tener su color. Ahora vamos a mostrarte cómo subir una carpeta completa de archivos que tengas en tu computadora. Yo voy a subir esta aquí que se llama brushes y él me pregunta si quiero subir la carpeta completa, le voy a decir que sí y va a tomar unos segundos para poner la carpeta brushes a mi disposición con todos los archivos. Si no los quiero ver como una lista, aquí también los puedo ver como una galería de iconos. Imagínense que yo quiero que uno de estos archivos también sea mi favorito junto a la carpeta. Vamos a ponerle esta estrellita y luego nos vamos a ir aquí a las cosas predilectas y nos van a salir nuestras carpetas y nuestros archivos. Volvamos al archivo. Cuando nosotros hacemos clic en cualquiera de los elementos, archivo o carpeta, Verán que acá también me van a salir un conjunto de opciones que más o menos son las mismas que tengo del lado izquierdo, salvo que acá tengo un pequeño ojo porque yo puedo hacer un preview de mi archivo y dependiendo de las aplicaciones que tengas conectado con Google vas a poder también abrir este archivo en esa aplicación. ¿Qué otra cosa súper importante aquí de saber cómo compartimos? ¿Cómo invitamos a la gente a que comparta estas cosas? Simplemente podemos hacerlo dándole botón derecho y dándole a share o si ven, es el mismo icono. Cuando seleccionamos, el que va a aparecer acá arriba. Y podemos poner una dirección de correo electrónico con una pequeña lota. Hola, amigo mío. Y lo vamos a enviar. Yo voy a entrar a mi Gmail. Y al llegar a mi bandeja de entrada voy a tener esta hermosa invitación a compartir esta carpeta con mi alter ego Olga C. Moret. Otra cosa a notar es que cuando la carpeta es compartida va a salir esta pequeña personita aquí indicando que hay más personas viendo esto. Y si yo le doy un clic acá, perdón, solo vamos a poner el mouse, no le vamos a dar clic me salen todas las personas con los permisos que tienen en esta carpeta. ¿Qué otra cosa es importante? Recordemos que Google es un motor de búsqueda, entre otras cositas. Entonces, si le damos aquí a More Tools, tenemos una búsqueda avanzada que nos permite buscar por tipo, por dueño, por ubicación del archivo, por fechas, etcétera, etcétera. Esto sirve muchísimo cuando estamos compartiendo con un equipo porque como todo el mundo va a meter un poco la mano en, esta, en este drive, entonces podemos tener, digamos, una manera rápida de buscar las cosas. También si se fijan, si yo aprieto... Perdón, si le doy solo un clic, a mí me permite filtrar también, solo buscar los PDFs, buscar los documentos, buscar los spreadsheets o buscar los videos. Por último, quiero mostrarles el storage o el almacenamiento y cómo comprar más. Como verán acá, yo estoy utilizando apenas esta cantidad de 15 GB, pero imaginen que quiero más. Así que puedo comprar y quiero mostrarles cómo. Es muy, muy sencillo. Aquí está el precio en dólares canadienses, pero para que se hagan una idea de si tengo que tener 100 GB o 200 GB, yo sé que las personas que trabajan en diseño gráfico o edición de videos, <ríe> lo sé por me sucede, nos quedamos sin espacio muy rápido, así que bueno, esta es una alternativa. El segundo elemento de esta triada es Google Docs. Quizás lo conoces, quizás no. Pero es una suite de productos, un conjunto de productos de Google, gratuitos, que te permite crear y editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Si te suena más familiar, archivos de Word, archivos de Excel y archivos de PowerPoint. Solo que en Google Docs se van a llamar Docs, Sheets y Slides. O sea, eh, presentaciones... Eh, hojas de cálculo y documentos. No creo que me equivoqué. Ahora viene Google Docs. Y es que desde el Google Drive yo puedo crear archivos de Google. Puedo crear documentos, puedo crear hojas de cálculo, puedo crear presentaciones y puedo crear formas o, o templates para hacer encuestas o quizzes. Puedo hacer dibujos, tengo los mapas. Tengo plantillas para crear sitios web. Tengo para automatizar y conectar con otras aplicaciones. Y aquí tengo un pizarrón virtual. De hecho, vamos a crear un pizarrón virtual solo por mostrarles una de las cosas que tiene Google que nos puede servir en nuestras reuniones remotas. Si yo agarro acá, yo voy a poner... Uh, ah, bueno, tengo que acostumbrarme primero a esto. Ok. Oh, aquí tengo un láser para apuntar esto que yo vengo aquí diciéndoles, miren y miren... Esto, si utilizan Zoom, pueden compartirlo y mientras están haciendo algún dibujo aquí, pues la persona va a poder este, ver todo esto y decir, ah, bueno, vamos a tomar una nota acá, no sé qué, y la salvamos y la ponemos acá. Imagínense que tomemos varias notas y las, pong las pongamos como un post-it y lo podamos mover. ¿Les recuerda algo? A mí me recuerda un poco a Gile. Así que, bueno, es una opción. Pero vamos a volver. Las tres cosas Básicas que podemos crear, o los tres archivos básicos que podemos crear son documentos. Y con solo hacer clic aquí, yo estoy creando documentos. Solo que si le doy a la flechita, yo puedo crear un documento desde un template o un documento en blanco. Vamos a crear primero un documento en blanco para que vean cómo es la cosa. Es si ustedes están acostumbrados a Microsoft Word, es lo mismo. Hola, ¿cómo están? Ay, ¿Cómo están mis cronopios? ¡Uy! Dios mío, me equivoqué. Mis cronopios y bueno, le cambio el color a la letra, la hago, para, le pongo acá, le pongo allá. Es decir, tiene lo básico que tiene eh, todo todo procesador de texto y puedo compartir este documento. Vamos a nombrar el documento, vamos a ponerle test. Vamos a salvarlo y lo voy a compartir de nuevo conmigo misma. Una vez más entró a mi bandeja de entrada y tengo la invitación para abrir esto en Google Docs. Yo quiero mostrarles algo. Recuerden que compartí el archivo. Pues estoy compartiendo el archivo. Compartiendo el archivo. Y se ve cuando yo edito. Fíjense que ahora voy a editar aquí. Ah, qué interesante Esto quiere decir que dos personas van a estar editando el archivo al mismo tiempo Y yo lo voy a ver reflejado, voy a ver reflejado quién está haciendo qué No solo puedo editar los archivos al mismo tiempo Sino que también puedo chatear y decir Hola, ¿qué tal? Mira, esto no me parece Ay, mira, recibí un mensaje Ah, perfecto, bien, bien Vamos a trabajar Deja la guachafita. Deja la guachafa. Y aquí ya ven que puedo chatear. Si se sienten muy solos y no tienen con quién trabajar, ustedes pueden abrir dos ventanas, haces una línea en una, una línea en otra, y también chateas para que no te sientas tan solo. ¿Recuerdan que partimos de un archivo en blanco? También podemos crear a partir de un template y tienen templates como los tendrían en Pages o en Word, etc. Aquí están toda la cantidad de templates que tienen para crear y siempre le están agregando cosas nuevas. Otra de las cosas que les quiero mostrar, además de demostrarles que Google Sheets se ve exactamente como Excel y que es muy divertido, eh, sobre todo porque eh, se puede trabajar en colaboración. Yo solía utilizarlo también en Xvidia para coordinar el grupo. Es que Google Sheets o eh, las hojas de cálculo de Google también tienen macros. Podemos grabar un macro, registrar un macro, pero también podemos programar los macros. Y el que sabe un poco de, de esto de programación de, de macros, también se acuerda que BBA o Visual Basic for Application es un poco limitado a veces. En cambio, este lenguaje de Google es mucho más amplio y más moderno, así que vale la pena echarle un ojo si eres amigo de los macros. También quiero mostrarte que puedes hacer presentaciones. Vamos a empezar de un template. Para que veas, vamos a hacer este de una vez. Quiero mostrarte solo que es. Miren, es PowerPoint. Es PowerPoint, es lo mismo. Fíjense cómo está este template de completo. No solo son colores, sino que de verdad eh, ellos se fajaron haciendo su, sus templates. Y aquí puedes hacer una presentación espectacular. Y dime en los comentarios si usas más productos de Google aparte de Gmail, que es el que todo el mundo usa. Dímelo en los comentarios. Y recuerda, si te gusta este video, like, like, like, like, like, like, like, like, like. Suscríbete si consideras que esta información es pertinente, oportuna y valiosa para ti. Y ahora llegó el momento de hablar de la tercera herramienta de esta tríada que es el popular en estos tiempos de cambio, vamos a llamarlos así, Zoom. Zoom, Zoom, Zoom. Zoom es la herramienta que hemos usado para celebrar cumpleaños, para tener reuniones remotas, para hacer webinars, etcétera, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. Hemos oído muchas cosas de Zoom últimamente, incluso que parece que tiene problemas con la seguridad de los datos. Tengo que investigar más acerca de este tema, pero hasta ahora la estoy usando y me va bien. Zoom es una herramienta que te permite hacer videoconferencias de uno a uno en donde el tiempo es ilimitado o con hasta 100 participantes y tienes un límite de 40 minutos en la versión gratuita. Si pagas un poco más, pues vas a tener más libertad. Ahorita les voy a mostrar cuáles son un poco las diferencias. La dirección de Zoom es zoom.us. Yo ya estoy en mi cuenta, basta crear una cuenta. La cuenta es gratuita. ¿Cuáles son los planes de Zoom? Con la cuenta gratuita, puedes hacer reuniones por tiempo ilimitado cuando son solo dos personas. Si son más de dos personas, vas a tener una limitación de 40 minutos. Te puedo decir que la diferencia básica es esa entre el básico y el pro. Obviamente vas a tener otras cositas cuando tienes el PRO como eh, un scheduler, eh, vas a tener manejo de usuarios, vas a tener un poco más de funciones de administrador. Y te dan un giga, que no es mucho ni poco, en la nube para grabar tus reuniones. Sin embargo, si estás desde la computadora, las puedes grabar en la computadora sin ningún problema. Ahora quiero mostrarte un poco cómo funciona esto. Aquí tienes reuniones. Vamos, por ejemplo, a ver esta reunión. Puedes poner una descripción. Vas a tener ciertos datos eh, que manipular acá. La puedes también exportar y mandarle esto a tus invitados. Va a abrir la aplicación de Zoom y aquí vas a poder hacer todo lo que necesites. Puedes poner el video. Como verás, el video también tienes varias opciones. Tienes la opción también de poner un background virtual. Puedes aquí controlar el sonido, por dónde vas, a, a qué micrófono vas a usar, si tienes varios, cuál va a ser el speaker, puedes hacer las pruebas, etc. Puedes invitar a través de correo electrónico o mandando un link a diferentes personas. Puedes manejar a los participantes. Esto es muy bueno porque puedes, por ejemplo, ponerlos a todos en silencio o quitarles el silencio. También aquí te da ciertas opciones para poder manejar un poco la dinámica. Esto es cuando es el moderador, del, eh, esto es cuando es el moderador de la reunión que tiene un poco más de control para organizar las cosas. También cuentas con un chat y puedes hacer compartir de pantalla. Fíjate que Zoom comparte la pantalla por aplicación. Por ejemplo, si yo quiero compartir esta herramienta, si yo paso a otra herramienta por error, la persona que está en la reunión no va a verlo y lo podemos ver acá. Cuando el screen está siendo compartido y está activo, esto va a estar en verde y cuando no, me dice que está en pausa. Aquí voy a poder mostrar lo que tenga que mostrar, etcétera, etcétera. Luego, cuando termino, le doy aquí a stop. Puedo grabar la reunión. Esto solo va a aparecer si eres el host o el anfitrión. Y esto realmente es para poner que si un aplauso aquí. O imagínate que estés haciendo una votación y en lugar de las personas decir sí, no, tal vez hay que serme el zafarrancho. Puedes poner aquí esto, que significa que la persona está de acuerdo con lo que se está hablando. Como verás, de verdad la aplicación es muy sencilla. Una de las cosas que te quiero decir es que esta aplicación funciona tanto en tu computador como en tu celular. Una de las cosas que he notado con esta aplicación es que a veces es difícil que las personas configuren las opciones de audio y se enredan un poquito al comenzar. Ténganle paciencia porque he descubierto también que se tarda un poquito en agarrar el audio de los participantes que van entrando. Otra cosa que es bastante divertida de esto son las diferentes views que van a estar ubicadas aquí arriba. No las tengo ahorita porque soy yo sola en la reunión, pero aquí te van a salir la vista de galería, la vista del presentador y te van a salir aquí las personas que están conectadas cuando ven esas fotos de los cumpleaños que todo el mundo está ahí es que tienen ese gallery view o vista de galería. Si adelantaste el video o te quedaste aquí, ahora viene lo prometido. Y es que te voy a dar mi decálogo, el decálogo de mujer cronopio, para reuniones con equipos remotos eficientes, eficaces y efectivas. Además de todo esto, vas a poder descargar este decálogo como un checklist en el link que está en la descripción. Así que ve, da el link, mándame tu correo y te mando la guía por PDF. Dime qué otras herramientas quieres aprender, qué otras herramientas quieres que te muestre aquí Mira que yo necesito hacer unos aviones de papel y por Zoom y, y no sé si hay una herramienta de origami online Bueno, vamos a buscarla, pero me tienes que decir en los comentarios Si no me dices yo cómo sé, sí, pues te ayudo, no tengo manera Entonces, ya sabes cómo es la cosa Yo soy Muercronopio, Cronopio, yo me llamo Olga C. Moré Si te gustó esta cosa, dame un like, like, like, like, like, like. dale ahorita Dale ahorita. Dale, dale, dale, dale, dale. A que te gustó. Te gustó, te gustó fino si tal. Entonces dale a suscribirte. Y más aún. Si tú sabes que hay alguien que esto lo necesite, no seas pichirre, no seas tacaño, no seas egoísta y comparte. Gracias por estar aquí. Yo soy Olga Semoret y esto fue el video de la semana de Mujer Cronopio.